Hola a todos, en este vídeo vamos a empezar con la segunda práctica de base de datos. En ella vamos a tratar eh, la base, de crear la base de datos de una piscina municipal. Entonces, el primer paso, como siempre, eh, consiste en crear las tablas, que son la fuente principal donde se almacenan los datos de una base de datos. Eh, como os comenté en el vídeo primero, en la primera práctica la... De debemos de tener muchísimo cuidado cuando creamos las tablas, puesto que cualquier error que tengamos aquí luego repercutirá en las, en las consultas y en los formularios. Entonces, aquí abajo he puesto el enunciado de la práctica y vamos a crear aquí arriba, vamos a utilizar, recordar, ACES eh, 365 o 2021, es muy parecido. Vamos a darle a crear una base de datos en blanco. Entonces, se nos abre esta ventana. En esta ventana lo que nos dice es, eh, por defecto se guarda aquí, en documentos. Si yo quisiera otra ubicación, tendría que darle aquí y elegir la carpeta. Por ejemplo, lo voy a guardar en descargas. Le doy aquí, me voy a descargas y le pongo el nombre. En este caso le voy a llamar eh, base de datos, eh, piscina, nadadores, nadadores sin fronteras. ¿Vale? ¿Vale? Fijaros que me guarda por defecto Microsoft AC 2007-2016, el formato que lleva por defecto. Le doy a aceptar. Ya le he puesto el nombre. Ahora tenemos que dar a crear para que termine de crearse y se nos abra la base de datos que vamos a usar eh, de ejemplo. Entonces, por defecto, él nos crea una tabla. Esta tablita que solamente tiene una columna que es el campo ID. Puesto que toda columna, toda tabla tiene que tener siempre la primera columna, un ID. Entonces, podemos eh, desechar esta, esta eh, tabla que nos propone y vamos a crear una de t0 recordad que para crear cualquier cosa en una base de datos siempre tenemos que irnos a la pestaña crear y las tablas y al igual que haremos luego cuando creemos las consultas las vamos a crear siempre en modo diseño puesto que así la podremos personalizar a nuestro gusto entonces el primer campo siempre siempre siempre va a ser un campo que se va a llamar id Vamos a ponerlo para que luego no note problemas a la hora de hacer las consultas. Lo pondremos en mayúscula y eh, sin acentos y sin espacios. En lugar de espacios utilizaremos el guión bajo. Entonces, nuestra primera tabla, como tenemos aquí, va a ser la tabla que incluirá los datos de los nadadores, de las personas que se apuntan a los cursos de natación de nuestra piscina. Entonces, el primer campo va a ser ID nadador, luego ID guión bajo nadador. Tipo de campo. Como va a ser un campo ID, es el identificativo del, del nadador, su número de expediente, siempre tendrá que ser un campo de autonumeración que haces, nos irá poniendo. Y luego, además debemos de asegurarnos de que aquí ponga donde pone indexado, debemos de seleccionar sí, sin duplicados, puesto que quiero que sea un campo principal que no tenga ningún duplicado, es decir, el número de expediente del nadador debe ser, deberá ser único. Fijaros, yo hago clic abajo y no me lo ha puesto por defecto. A veces lo pone, otras veces no. Entonces, clic, dere clic derecho aquí a la izquierda de id nadador y le vamos a poner que este campo, que es el primero y que es único, va a ser la clave principal. Es decir, va a tener la llave de nuestra base de datos, puesto que va a ser el identificativo de esta tabla. El campo más importante de esta tabla, el id nadador. Muy bien, seguimos con los datos de nuestros nadadores. Siguiente campo, DNI, N. Como luego vamos a tener DNI también de la tabla de monitores, para diferenciarlos vamos a utilizar siempre, vamos a añadirle detrás la letra de nadador N o monitor M. Entonces, el DNI, eh, nadadores, va a ser un texto corto y ¿cuántos caracteres va a tener nuestro DNI? Eh, si no me equivoco, ocho caracteres y una letra, 8 números y una letra. Luego va a ser texto corto y aquí en longitud... Le vamos a poner longitud total 9. ¿Vale? 8 letras. Incluirá 8 letras. Y 8. Perdón, ocho números. Y una letra. Total 9 caracteres. ¿Vale? Texto corto. Como lleva una letra, no podremos poner campo numérico. Seguimos. Además, nos dice que sea entrada obligatoria. Para poner entrada obligatoria, debemos de, con el marcado irnos a donde pone requerido por defecto indica que no requerido sinónimo de obligatorio, ¿vale? entonces desplegamos aquí y le indicamos que sí que sea obligatorio, meter ese dato, para poder guardar el registro nombre N del nadador, pues un texto corto que también debe ser requerido, entrada obligatoria luego me voy aquí texto requerido sí, apellidos Nadador, también. Requerido, lo mismo. Tenemos que poner que sí sea requerido. Seguimos para abajo. Número de teléfono. Pues, teléfono N. Recordad que aquí no pongo acentos ni espacios. Entonces, teléfono N. Lo vamos a dejar en texto corto, porque si yo le pongo tipo de campo numérico, número, no me va a dejar modificar la máscara de entrada. Y yo lo que quiero es que el teléfono me aparezca separado en grupos, por ejemplo, de tres números. Para que a la hora de verlo o de meterlo datos, me sea mucho más cómodo identificar un posible error. Entonces, por eso, insisto, no identifico este tipo de campo como número, aunque lleve solo números. Lo identifico como texto corto, para así poder modificar la máscara de entrada. Longitud. ¿Qué longitud tiene mi teléfono? Pues tendrá nueve números más dos espacios. Entonces, va a tener una longitud de 11 dígitos, ¿vale? 9 números y 2 espacios de separación. Ejemplo, pues 600, 0,00, 002, ¿vale? Tendríamos nuestros 9 números más estos dos espacios que tenemos en medio. Por eso de aquí ponemos 11 dígitos de longitud. Y máscara de entrada. Aquí es donde yo le voy a decir cómo quiero que me aparezca distribuido ese teléfono me meto aquí, me va a decir un cuadro de diálogo donde me dice si quiero guardar la tabla. No puedo entrar a modificar la máscara de entrada si no guardo esta tabla. Luego le tengo que decir que sí. ¿Con qué nombre? Nadadores. Aceptar. Y aquí le vamos a indicar que lo que quiero modificar, fijaros que aquí hay una serie de campos ya preparados. Entonces cojo el más parecido al que yo estoy buscando. Este campo es teléfono. Siguiente. Y aquí es donde yo modificaría, borro lo que hay, porque fijaros que aquí me aparece el número de teléfono. En formato parecido, pero eh, porque yo ya lo he modificado en otras bases de datos. Por defecto no aparece este. Entonces, lo puedo poner con 000, espacio, 000, espacio, 000, 000. Y aquí el marcador que aparecerá cuando yo haga clic en esa celda. Por ejemplo, vamos a modificarlo, le voy a poner que aparezca a asterisco. Fijaros, yo hago clic aquí y veis, el marcador es este. Si yo ahora le pusiera, pues por ejemplo, marcador, eh, arroba, hago clic, veis, y aparecería ese marcador. Vamos a dejar los asteriscos, ahí, perfecto. Siguiente, y aquí le tengo que indicar que quiero que me separes, que me agrupes en grupo de tres números, eh, el teléfono. Para que visualmente me sea más cómodo así que así, el visualizarlo y el modificarlo. Siguiente, finalizar. Ya tengo mi teléfono. Me falta dato en activo. En activo no puedo dejar a espacios. Sí puedo, pero no es aconsejable. Ojo, campo si no, es decir, un campo booleano que tiene solo dos valores posibles y que por defecto aparezcan no. Pues aquí, donde pone requerido, ¿a ¿qué hacemos aquí? Donde pone. Eh, ...requerido no, perdón... ...donde pone valor predeterminado, ...¿vale? ...aparece escrito no... Tienen que aparecer escrito tal cual... ...aparece aquí, ¿no? ...o sí... ...si pusiera sí, sería el sí... ...afirmativo, es decir, con la i... ...en eh, minúscula y con acento... ...vale, pues ya tendría mi primera tabla... Eh, ...le doy aquí a cerrar... ...¿desea guardar los datos? ...sí... ...ya tengo mi primera tabla creada... ...vamos con la segunda tabla... ...la segunda... ...va a incluir los datos... De los monitores. Que van a impartir los distintos cursos. Entonces de nuevo. Pestaña crear. Me voy a diseño de tabla. Para crearla en modo diseño. Y como siempre. Mi primer campo va a ser. ID monitor. ¿Vale? ID algo. En este caso el número de expediente del monitor. Como siempre el primer campo ID. Va a ser. De autonumeración. Sin duplicados. Aquí tengo que desplegar. Y poner sin duplicados. Y aquí, botón derecho, clave principal. Identificarlo como una clave principal. Un campo que va a ser único en esta tabla que no se va a repetir. No va a contener números repetidos. Y introducimos datos parecidos a los anteriores, pero ahora con la M. DNI. M, DNI Monitor. Que igual que hemos puesto antes, serían nueve dígitos, más nue eh, ocho números más una letra. que Serían nueve. ¿Vale? 9 eh, Campo requerido, sí Luego nos vamos aquí a requerido Y en verde no, despliego Indico, sí Seguimos, nombre M Nombre del monitor Le ponemos requerido Obligatorio, sí Apellidos M Apellidos M Lo mismo, requerido, sí Para que sea obligatorio Teléfono, igual que hemos puesto antes, teléfono M del monitor. Hemos dicho texto corto de longitud 11, los nueve números más los dos espacios. Y en máscara de entrada, entramos aquí, desea guardar los datos sí, lo llamo monitores, la tabla monitores. Y aquí, igual que hemos hecho antes, selecciono el campo más parecido, teléfono, eh, le voy a poner formato 000, espacio 000, espacio 000. Y con el separador, antes hemos puesto este, pues ahora vamos a poner el separador, por ejemplo, eh, el guión, ¿vale? El guión que teníamos. Hago clic para ver cómo quedaría. Quedaría así. Siguiente, y sepáramelo. Si no, de qué me sirve la máscara de entrada. Sepáramelo, grupo de tres. Siguiente, finalizar. Ya tengo el teléfono, me faltaría eh, años de experiencia, años, guión bajo, experiencia, que en este caso sí va a ser un campo número, ¿vale? Fijaros que yo no, no he desplegado, simplemente he escrito la primera letra, N, y automáticamente él me coloca el objeto, el tipo de campo que empieza por ese número. En este caso tenemos número o número grande, pues como va a ser un, un número de una o dos cifras máximo, vamos a poner número a secas, ¿vale? Eh, más cosas, eh, aquí nos dice en activo, vale. más abajo nos pedirá cuando metemos, metamos los datos de, de, en la tabla de los monitores, me va a pedir, aunque aquí no aparece, un campo llamado foto, entonces vamos a añadirlo ya, porque vamos a, en esta base de datos vamos a indicar para cada monitor la foto que tiene. Eh, como manera, como medida de control de los trabajadores que entran y salen de nuestras instalaciones. Igual que deberíamos de hacer con nuestros monitores, pero bueno, como el objetivo es que aprendáis a crearlas, he cogido la tabla de monitores que son cuatro personas nada más o cinco, en lugar de las de nadadores que son bastantes más. ¿Vale? Entonces vamos a añadir aquí un campo que se va a llamar foto. Este tipo de campo, en el cual vamos a poder adjuntarle una foto, es un tipo de campo objeto ole. ¿Vale? Un objeto ole. Que ya veremos cómo funciona. Y aquí podemos anotar en la descripción, para que no se nos olvide, que solo se pueden adjuntar las fotos, grafías, sin acento, como dicho. En eh, formato mapa de bits. ¿Vale? El mapa de bits de Windows. Por ejemplo, el de 24 bits se ve bastante bien, nos reduce el color. Y ya veremos eh, cuando vayamos a descargarlas y a juntarlas, cuando creamos el, form el, el formulario, veremos cómo se hace. Es muy fácil hacerlo. Convertir una foto de JPG a mapa de bits lo podemos hacer con Pine en 30 segundos. ¿Vale? ¡Perfecto! Pues ya tengo creado mi tabla monitores. Cierro. ¿Quiere guardar los datos? ¡Sí! Seguimos con la siguiente tabla. En este caso vamos a meter los cursos de natación. ¿Qué vamos a hacer? Pues le damos al botón crear. De nuevo, crear en modo diseño. Y como siempre, nuestro primer campo. ID, guión bajo, curso. El número identificativo del curso. Que como siempre, debe ser... Autonumeración sin duplicados, para que no se repitan, ¿vale? Día, semana, es decir, día de la semana en el cual se va a impartir ese curso, que lo vamos a dejar como texto, puesto que va a ser lunes, martes, miércoles, etcétera. Hora, inicio. En este caso vamos a poner un texto, un formato que sea... Eh, vamos a poner uno que hay aquí, fecha, hora, ¿Vale? Fecha hora. Y en el campo fecha hora, aquí donde pone formato, vamos a desplegar y vamos a ponerle que nos ponga la fecha, perdón, la hora corta. Para que no me añada por defecto los segundos detrás. Y solamente me muestre eh, hora y minutos. ¿Vale? Hora inicio. Hora fin del curso. Exactamente lo mismo que el de arriba. Eh, fecha hora y aquí en el formato... Le indico que sea una fecha corta, ¿vale? Y, eh, ¿qué más? ID monitor, para identificar qué monitor es el que imparte ese eh, curso. En este caso, el ID monitor ya aparecía cuando creamos aquí la tabla de monitores. Pero aquí en la tabla de monitores lo pusimos como ID autonumeración, tipo de campo de autonumeración. Porque queríamos que nos lo pusiera de manera automática haces eh, cuando daba de alta un monitor. Sin embargo, aquí soy yo la que quiero introducir el monitor que imparte el curso, una vez que lo he dado de alta aquí. Luego, aquí yo no puedo poner campo autonumeración, puesto que lo quiero introducir yo, manualmente. Entonces, tengo que poner lo más similar a este campo, que sería un campo número. En lugar de autonumeración, sería número, numeración a secas. Vale, Luego aquí vamos a poner número, numeración a secas. ¡Ojo! Habrá... Que haberlo dado de alta antes en la tabla monitores. Si no, nos dará error cuando introduzcamos aquí los datos. ¿Vale? Seguimos. El precio. Precio del curso. Que lo vamos a poner en formato moneda. Pues directamente, si yo despliego aquí... Tengo un campo ya preparado en formato moneda, de forma que me va a aparecer con su símbolo de euro y sus dos decimales correspondientes. No necesito calentarme la cabeza poniéndolo formato número y luego poniéndole la máscara de entrada. Y por último, un campo si no, que sea vigentes, para ver si el curso está vigente. Campo si no, vale, le he dado a la S, me ha salido directamente. Campo si no, que por defecto aparezca sí. Luego aquí, valor predeterminado. Fijaros que yo aquí no tengo una lista. Si yo le doy, se me abre el generador de expresiones. Entonces, directamente lo machaco lo que hay. S, guión, eh, perdón, S mayúscula y minúscula con acento en la I. ¿Vale? La sí afirmativa, tal y como está escrita aquí arriba. Perfecto. Ya tengo mi tabla. Le damos eh, al botón, botón izquierdo guardar, si quiero, y eh, esta tabla la vamos a llamar cursos, cursos, no hay ninguna clave principal, error mío, cancelar, se me ha olvidado ponerle aquí el de curso, botón derecho como clave principal, vale, si yo se la pongo me ahorro de que Manu luego dé lugar a algún error en la ventana esta que, hemos, que nos ha aparecido y me cree otra, otro registro como clave principal, es mejor ponerla nosotros desde el principio. Cursos, pero como veis, hace siempre nos, hace, nos avisa. En la tercera base de datos y última, o sea, la tercera tabla es la tabla inscripciones. Nuevo, F perdón, ventana crear, diseño. El primer campo y de inscripción. Y de inscripción, sin acento, hemos dicho. Autonumeración. Eh, sí sin duplicados sin duplicados y clic eh, izquier, clic derecho clave principal y así ya no se me olvida ahora id nadador quiero introducir id nadador quiero indicar que nadador se va a escribir entonces lo mismo que antes no puedo poner autonumeración en el id aquí en este caso es un número puesto que quiero escogerlo yo manualmente luego aquí igual que antes ojo Debemos haberlo dado de alta antes en la tabla nadadores. Si no, me dará error. Luego, ¿y de curso? Exactamente igual. ¿Y de curso? Un número que yo meteré exactamente igual. ¡Ojo! Debemos haberlo dado de alta antes en la tabla cursos. Si no, me daría error. Y por último, bueno, por último no. Fecha, inscripción. Fecha, inscripción. Este va a ser un campo fecha, hora. ¿Vale? Fecha, hora. Y le vamos a dar el formato que tenga el año con cuatro, cuatro dígitos. Entonces, muy fácil con la máscara de entrada. Yo hago clic aquí, en la máscara de entrada. Me va a pedir que guarde la tabla. Sí, la tabla va a ser inscripciones y seleccionamos la fecha corta, que aquí ya aparece directamente nuestra fecha. Siguiente, ¿vale? Fijaros que ya aparece aquí definida. Siguiente, finalizar, ¿vale? Ya tendríamos nuestra fecha y que nos queda descuento, grupos y este, esta inscripción que ha realizado esta persona, lleva o no incluido un descuento grupo, que es un campo, si no, que por defecto debe aparecer no. Entonces, valor predeterminado, no. Está correcto. Perfecto. Botón derecho encima de la pestaña, guardar, cierro y ya tendría creadas mis cuatro tablas de mi ejercicio. ¿Qué me faltaría? Antes de empezar a introducir los datos... Pues relacionarlas, indicarle a Haces qué columna hay común o qué campo hay común en cada una de estas eh, tablas. Entonces, para ello, nos vamos a eh, Herramientas de la base de datos y me vengo a Relaciones. Vale, Aquí, a la mano derecha, se me abre esta barra vertical donde puedo indicar las tablas que voy a relacionarlas. Para ello, hago doble clic en cada una de ellas y las voy a añadiendo. Entonces, la tabla eh, inscripciones que acabamos de meter, en la que más campos tienen en común, y la tabla cursos también tenía datos de nadadores y monitores. Entonces, nadadores y monitores los voy a poner aquí, para que sea, veáis más fácil lo que tengo que arrastrar, y esta por aquí. Vale, vamos a ello. Por ejemplo, empezamos por aquí. Nadadores, ¿dónde aparece? Uh, aparece por aquí, esta tabla. Y de nadador, y de nadador. ¿De dónde a dónde arrastraría? Pues siempre tengo que empezar arrastrando desde el campo que es clave principal, es decir, el que lleva la llave. ¿Por qué? Porque yo le estoy indicando aquí que el nadador, mmm, me estoy inventando María, va a hacer n inscripciones. Se va a matricular en 1, 2, 3, 4, 5 cursos, los que quiera. ¿Vale? De esa manera yo arrastro desde... ID nadador María y sin soltar me coloco encima del ID nadador de la otra tabla. Suelto y me aparece esta ventanita donde fijaros que ya me ha cogido de la tabla nadadores el ID nadador, de la tabla inscripciones el ID nadador. ¿Vale? Por si es que me hubiera equivocado al arrastrar. Aquí marcamos las tres opciones. Al marcar la primera se activan las dos siguientes. Le estoy exigiendo que me busque exactamente un ID en otro y que si yo elimino la de una tabla, 1, un valor, en la otra me lo, me lo cambie. O sea, no me deje eliminarlo. Es decir, me está bloqueando que pueda borrar una tabla y dejar huérfanos los datos de otra. Y que cuando yo modifique el valor de una tabla, automáticamente me lo doy, modifique en la otra. ¿Vale? Entonces le damos a crear y fijaros que me ha creado una relación 1 a infinito. Es decir, una nadadora, María, puede hacer infinitos cursos. Infinitas inscripciones. Seguimos. Y de monitor, exactamente lo mismo. ¿Dónde aparece y de monitor? Aquí, en esta tabla también lo tenemos. Pues vamos a arrastrarlo. Desde la que es clave principal hasta la que no lo es. De nuevo, compruebo que es correcto. Y de monitor en ambos. Marco las tres. Crear. Ya la tengo creada. Ahora me voy a... Aquí, ¿qué nos falta? Nos faltaría el y de curso. Aquí, y de curso e y de curso. Pues y de curso, clic, desde el clave principal... Ah, ¿Y de curso? El que no lo es. Marco mis tres eh, casillas y ya tendríamos todos los datos que hay comunes, todos los campos ID relacionados. Normalmente serán campos ID, porque la idea de una base de datos es intentarnos repetir los datos en la medida de lo posible para que ocupe la información ocupe la me el menor tamaño, la menor cantidad de datos posibles, gracias a las relaciones que estamos estableciendo. vale muy bien, ya tengo mis relaciones, está todo, sí, perfecto. Pues vamos a guardar, clic derecho, guardar, cerramos y ya tengo relacionadas y creadas mis cuatro eh, tablas que componen esta base de datos. Vale, siguiente paso, ya hemos establecido las relaciones. Pues lo que vamos a hacer es vamos a meter los datos de estas tres primeras tablas usando. Eh, las tablas de datos eh, para comprobar aquí tenemos los datos de los monitores y vamos a ver cómo se meten los datos utilizando las tablas entonces abro mi tabla monitores aquí la tengo vale doble clic y se me abre en vista de datos fijaros que yo aquí puedo poner eh, estos campos para que arrastrando se me vean más anchos vale perfecto entonces vamos a empezar el primer campo eh, bueno, otra cosa antes de, de meter los datos. En nuestro caso, mmm, este ejercicio estaba preparado para hacerlo con base. Base de LibreOffice, cuando yo creo una tabla, el primer registro empieza por cero. Mientras que en Haces, el primer registro siempre empieza por uno. Entonces, para no, con, no liarnos, lo que vamos a hacer es, voy a meter el registro 1, 2, 3 y el 0 lo voy a poner como número 4. ¿Vale? Entonces empezamos metiendo aquí, por Matilde, DNI, 1, 1, 1, 1, 1, 1, B de Barcelona. Aquí da igual cómo metamos los datos, ¿vale? Lo importante era cuando hemos dado de alta la tabla. Ahora ya puedo, aquí puedo meter acentos, espacio y escribirlo como yo quiera. Ortiz, teléfono, 650, 20, 20, 0, 0. Fijaros que yo en ningún momento he escrito... Eh, espacio, simplemente he escrito los números y él solo me pone los espacios y con la ayuda de la tecla tabulador voy pasando de un registro a otro, años de experiencia 4 descuento, perdón años de experiencia 4, sí, me ha faltado incluir, estoy viendo ah, el campo de si está o no está en activo, estoy viendo que me ha faltado aquí un campo, vale, perfecto pues lo que voy a hacer es voy a darle a guardar Cierro monitores, botón derecho, eh, vista diseño y voy a añadir un campo aquí, encima de foto. Para ello, clic derecho, selecciono foto, fijaros, selecciono foto. Luego clic derecho encima, insertar filas. Y me deja insertar una fila encima. El único que no deja insertar filas es delante del ID monitor. Pero de los demás no hay problema. ¿vale? Entonces, me, me ha faltado por indicar en activo campo si sí, no, y vamos a poner, en este caso era, el ID monitor, en activo, por defecto no, vale, que por defecto aparezca no, pues vamos aquí, ahí por defecto, valor predeterminado, a ver, si sí, no, valor predeterminado, aquí, no, vale, luego ya lo tendríamos, guardar, Cierro, doble clic y sigo metiendo los datos. Y vamos por años de experiencia. Fijaros que yo aquí le puedo poner que me los ponga años de experiencia eh, centrado para que se me, me sea más cómodo. Años de experiencia, con ayuda de la tecla eh, espaciadora, yo la marco y se me activa el cursor, ¿vale? El cuadrito, el tick. Foto, desde aquí no la voy a juntar, de momento... Seguimos con la siguiente persona, que sería Roque. 10, 10, 10, 10. C. Ro Roque. Roque. Aquí voy a ponerlo también mayúscula para que quede visualmente mejor. Eh. Ojeda. Galvez. ¿Veis? Aquí de nuevo el teléfono de Roque. 630, 30, 40. Sin meter espacios. Él solo me los pone. Tres años. Roque, que no está en activo, por lo tanto no marcaría nada aquí. ¿Vale? Seguimos. El siguiente sería. El siguiente usuario sería Pascual, que sería DNI 2020 2020 20, Z. Eh, Pascual Piñeda Bares. 625 10 14 32 6 años. Sí, aprieto la barra espaciadora. Y me faltaría la última persona, que la tenemos en primer lugar, que es 0A de Almería, que sería Jessica Carrillo Cánovas. Eh, DNI 620-10-10-10. Dos años de experiencia y en activo, sí. Vale, con esto ya tendría dado de alta a eh, los cuatro monitores de esta, de esta academia. Perdón, de esta... Piscina. Y aquí nos dice: Busca en internet las dos fotos eh, de actores y actrices famosas y descárgalos para ponerla como foto. Vale, eh, yo lo puedo añadir desde aquí. Vamos a añadir la primera desde aquí y la siguiente la vamos a añadir eh, desde la vista formulario. Cuando creamos el formulario de esta tabla, para que veáis cómo se añade desde aquí y cómo se añade desde el otro sitio. Entonces, para ello, imaginaros, voy a añadir la primera, Matilde. Eh, me vengo aquí a Internet eh, Descargo una actriz Por ejemplo, aquí a Úrsula Corbera Guardar imagen o Corbero eh, La descargo por aquí Guardar Fijaros me la descarga por defecto en Formato jpg Este formato no lo reconoce correctamente Lo voy a dejar así para que lo veáis Y luego en formulario lo cambiaremos Para que veáis que no, no lo reconoce ¿Vale? Entonces, ¿cómo adjunto yo aquí la foto? Pues, clic derecho Insertar objeto Encima de este campo, le digo examinar, búscame la foto eh, en la misma carpeta donde tengo la. Eh, donde tengo la. Mmm, la base de datos. En este caso, fijaros, aquí me sale la miniatura. A aceptar. ¿Vale? Le daría aceptar. Y aquí me aparece la palabra paquete. Pero yo no puedo ver la imagen que yo he adjuntado. Cuando nos vayamos al formulario, veremos que sí, se puede ver fácilmente. Esta foto que hemos adjuntado. Entonces las tablas nos permite relacionar la foto. Pero no nos permite visualmente el verla. ¿Vale? El ver esos archivos. ¿Vale? Cerramos. Y ya hemos metido los datos de los monitores. Entonces ahora vamos a meter nuestra tabla eh, cursos. Fijaros. Aquí mi curso número 0 ha sido el 4. Luego cuando yo meto aquí el curso, el monitor 0... Para mí va a ser el monitor 4, ¿vale? esto de aquí lo voy a cambiar por 4. Entonces, este, el 0, lo mismo que antes, lo voy a meter en último lugar. Vale, seguimos. Entonces voy a abrirme eh, las dos tablas. La que ya he metido antes, monitores, porque la voy a necesitar para consultar estos datos. Y la tabla cursos, que es la que voy a meter los datos. Entonces, eh, empezamos. Día de la semana voy a poner un poquito más largo. El primero es el martes. Entonces, día de la semana... Vamos a empezar martes. El martes tenemos un curso que empieza a las 19.00. 19.00. Fijaros que si yo no, no intento meter los dos puntos, no me lo va a coger correctamente. Tengo que meter 19.00. Y termina a las 20.00. Monitor. ¿Qué monitor es el que imparte este curso? El monitor número 1. ¿Precio del curso? 50. Y al darle al tabulador, él me pone el formato. ¿Está vigente? Sí. Vale, vamos al número 2. El número 2 también es martes. Eh, el curso comienza. Fijaros que se me activa aquí el selector para indicar la fecha y la hora. Porque hemos dicho que es un campo de fecha y hora. Pero yo solamente me interesa introducir la hora. 20.00 a 21.00. ¿Cuál es el monitor? El número 3. El precio, 55, y no está vigente. Luego, con la ayuda de la tecla espaciadora, le digo que no. Siguiente curso, miércoles, empieza a las 18.00 y termina a las 19.00. Monitor que le imparte el número 2. Precio, 40, y si está vigente, seguimos... Miércoles hay otro curso también, justo después, a las 20.00 hasta las 21.00. Eh, monitor que la imparte también el 2, 55 euros este curso, también está vigente. Jueves hay un curso que empieza a las 20.00 a 21.00, lo imparte el monitor 3, 55 euros si no está vigente. Nos faltaría el viernes. El viernes hemos dicho que yo no tengo este monitor. Fijaros que el monitor 0 yo no lo tengo aquí. El ID no aparece, el ID 0. En su lugar yo he metido el dato que empezaba del ID del curso 0. Del monitor 0, perdón, lo he metido aquí. Que es mi monitor 4. Jessica es el 4. Luego para mí este 0 de aquí es un 4. ¿Vale? Luego me vengo para acá. Vamos al nuevo registro que va a ser viernes... De 18.00 a 19.30. Este es un poquito más largo. ¿Vale? El monitor hemos dicho que es el 4. Y el precio, como tiene más duración, pues son un poquito más caros. 65. Y sí está vigente. Y me faltaría este que yo he dejado aquí de alta, que es el lunes. Lunes, que empieza a las 18.00 hasta las 19.00. Mi monitor también es el 4, el mismo que acabo de meter... 40 euros y sí está vigente, ¿vale? Así ya tendría metido los datos de mis eh, cursos. Entonces, le doy aquí a cerrar, guardar datos, sí. Y fijaros, como hemos relacionado las tablas, si yo ahora despliego el monitor, por ejemplo, Matilde, ¿veis que se aparece de aquí este más? Si despliego, me está diciendo que Matilde tiene asociados los cursos que acabamos de meter un martes. Número 4, Jessica tenía 2. Efectivamente al desplegar podemos ver dos cursos Y aquí cuando yo despliegue podré ver los datos de los nadadores que hay escritos en ese curso en concreto en ¿Vale? Muy bien, vamos con los nadadores Para los datos de los nadadores exactamente lo mismo El ID 0 lo voy a meter al final ¿Vale? Entonces empezamos con los nadadores Y lo mismo El ID yo no lo pongo, fijaros que yo directamente empiezo aquí Porque este es automático entonces, el DNI... 33, 33, 33, 33. Ed España... Juan Antonio. Vamos a poner este más grande, este campo. Me dice que, que sí o sí tengo que meter el siguiente. Lajarín, Tornel. El teléfono... Eh, 654-123-489. ¿En activo? No, por lo tanto se deja en blanco. Vale, entonces vamos a poner esto más amplio. Y este de aquí... Más amplio. Seguimos. 444 444 44. 4, 4. Eh, letra España, Genoveva, Maldonado, Jiménez. 658 98 87 10. En este caso, si está en activo, luego le doy a la tecla eh, espaciadora. Y así vamos a hacer con todos los datos de la tabla nadadores. ¿Vale? Paro, pauso el vídeo, meto los datos y continuamos. Ya he terminado de meter los datos en la tabla nadadores. Y con esto, la única tabla que nos quedaría por meter los datos sería la tabla inscripciones. Que fijaros que está en blanco. Donde voy a necesitar meter los datos del ID nadador y del ID curso. Entonces, para no agobiarme... Viendo los números que tengo que meter en cada uno de estos dos, de, de esta tabla, lo que vamos a hacer es que voy a meter estos datos, pero utilizando los formularios. Entonces, eh, la introducción, este vídeo lo cerramos aquí. Y en el siguiente vídeo comenzaremos creando el formulario de inscripciones para poder introducir los datos en esta tabla. ¿Vale? Venga, cualquier duda no dudéis en comentarme. Un saludo.